Hola, soy José Blesa, voy a ser el nuevo colaborador del canal de Más músculo. soy nutricionista y farmacéutico y trabajo con muchísimos deportistas profesionales y vamos a traeros la nutrición deportiva a nivel profesional a todos vosotros, así que está atentos a nuestros vídeos.